entonces vamos a proceder con la instalación es muy sencillo vamos aquí escribir un Geek Download en el navegador de preferencia listo, perfecto y aquí hay varias opciones yo en este caso voy a descargar la versión de Windows pero esto también para Mac y para Linux listo. presiono aquí en esta pantallita a ustedes le aparecerá la versión que corresponde según su sistema operativo y le voy a dar aquí en grabar listo o guardar Aquí vemos que también hay otras opciones, como Git portable, listo, para Windows. Te voy a esperar a que termine aquí lo que viene siendo la descarga. Como esto va a tardar un par de segundos, vamos a esperar y ya volvemos. Bueno, está por terminar entonces. Voy a cerrar esta ventana por aquí. Esperemos entonces a que terminemos para proceder con la instalación. Bueno esta es la pantalla, este es el asistente, siguiente Vamos a buscar la carpeta donde queremos instalar, en este caso es con mi disco F Y aquí voy a dejar estas dos opciones, que es bas y GetBash Quit Listo, voy a dejar estas dos opciones, le doy siguiente Aquí le voy a dar siguiente también eh, siguiente, aquí me dice que cuál va a ser mi editor de texto eh, genérico en este caso voy a dejar que eh, BIM pero ustedes pueden dejar Pack, Visual, Atom, Sublime dependiendo pues el, el editor que ustedes utilicen de momento lo voy a dejar así perfecto y le voy a dar siguiente listo, una vez lo de siguiente eh, voy a dejar esta opción aquí como marcada y esto es sí, muy importante, voy a tener un punto aquí y es seleccionar Git como línea de comandos para que se pueda hacer desde software de terceros, decir ¿sí? que podamos utilizar Git desde desde clientes como Smart como GitHub, como SourceTree, muy importante. Vale siguiente, aquí siguiente. De hecho la instalación es muy sencilla, ya viene preparada por defecto viene muy muy bien configurada solamente es basta con darle siguiente siguiente listo y aquí en este punto ya vamos a proceder con la instalación esperamos entonces a que termine la instalación y les adelanto que viene un curso de git vamos a tratar de hacerlo git consola después una, una segunda parte eh, lo haremos desde un cliente puede ser eh, github o cualquier otro y desde git manejándolo también desde visual studio code eso aquí le damos finalizar y vamos si queremos ver eh, que nos haya quedado instalado pues en este caso pues abrimos la terminal de Git Bash y eh, bastaría con darle git-v ¿no? de git version, eh, version para ver que eh, versión está instalada en este caso la 2.32 y es justo la que necesitábamos con esto ya damos por terminado este video tutorial agradeciéndoles eh, por haberme acompañado y recordándoles que eh, está eh, disponible el botón de suscribirse, el botón de me gusta, ya que con esto ayudaría muchísimo al canal para seguir creciendo y para que estemos eh, en interacción.